Hola, somos Ale y Maite de Fantastic Five. Hoy vamos a estar haciendo un video un poquito diferente, no vamos a hacer un trickshot, pero sí vamos a estar reaccionando a nuestro primer video juntos como pareja. Mi bueno, me estuvo ayudando desde el primer trickshot que que yo filmé, que fue en 2013, si no me equivoco. Octubre de 2013, creo que sé sí, se me bien. Me estuvo ayudando y bueno, este, decidimos filmar un video juntos eh, una batalla entre nosotros. 2014. No, 2014, esa batalla el primer que así que vamos a y nos vamos contando cada parte del vídeo lo que podemos ayudarnos me acuerdo que Mai se enojó mucho cuando filmó esa toma Porque lo filmó con... ella no quería filmarlo con zoom Ella quería hacerme zoom en ese momento sí. Sacar el zoom Y después que salga es el tric muy trip mal shot. filmado, ¿verdad? Entonces, bueno, terminé un poco enojada Pero después quedó la toma porque ah, Admito que ese tiro no me salió en ese momento Y fui improvisado, entonces No me volvió a salir Entonces, ¿qué vas esto es es las viviendas donde los tíos de Mai vivieron un tiempo En sí, donde nos conocimos Exactamente, en donde nos conocimos Y donde vivieron también eh, mis primos, mi primo Maxi, el que está ahora en Fortify eh, vivieron un tiempo ahí, ahí es cuando nos conocimos que jugábamos juntos, qué sé yo, bueno, una cosa yo la otra y después de un tiempo nos volvimos a encontrar. Y hoy en día somos una vez. Estamos sí, es verdad, una cosa yo la otra. No, estamos destinados a pasar todos los regalos juntos. Si si no se dio cuenta eso es Coti, que bueno, no puede estar participando del video porque está trabajando y viste. Tiene que hacer un proyecto, exactamente, muy difícil, muy complicado. Entonces, bueno, entonces, vamos. A ver. Este trickshot costó lo suyo. Costó lo suyo. Le dije tres veces y quedó más filmado. Exactamente. <risa> en los comentarios Hombre. de El Punidad de Mai salió tres veces <risa> para hacer el truco para Juntos y Este trickshot me acuerdo que quedó muy bien filmado. De ese okay. Me encanta esa toma. Estás destinada a hacer Está bien. ¿Está bien. ¿Está en <risa> No teníamos opción de lo que era visión en esa época. todo tan, tan random como salía, pero bueno. Ah, me creía el rey de. Eres un niño. Quien, tres años que veo. Ese treshot no fue tan fácil, aunque parecía. Pero no, no costó tanto. Cierto. Bueno, nuestra juez salía un poquito mejor de lo que era. <risa> <risa> el este Diction fue de los mejores. Pero el que verlo no lo no hace tan difícil como lo era. Me parece el uh, anterior como un poco repetitivo. Sí. Pero un poquito la distancia, lo que le ponía esa pista sí. de. Todo lo que ese tricho me dio tan perfecto Ah. Fue muy bien, es muy muy recto. No, okay. esto, chico. Bueno, está. Este fue el momento triste del video donde perdimos al señor Frisbee. ¿Frisbee? Pelota, pero bueno. Son las cosas que pasan a los Frisbee cuando se filmó no, es trickshot Esas cosas no es tan fácil guiarlos. Eh, se reduce el disco, pero eh, Pasa. Acá fue una salida que hicimos eh, con mis padres que fuimos a Colonia del Sacramento y bueno, ya que estábamos... Y te lo filmó tu madre. Sí, mi madre. madre. Y me acuerdo que yo en este momento estaba eslinzado. Del pie izquierdo o de derecho, no me acuerdo exactamente qué quiera. era. acuerdo no que está y acá cada toma que hacía artistas, por ejemplo. ¿Y cuánto es no No No, cuánto en los jueces, no me acuerdo por qué. Pero ese lugar además es un ex tipo coliseo, ¿no? A veces hacían cosas de torero y esas. ¿Sí? En Uruguay. Exactamente, en Uruguay. Pero. que eran tan, tan básicos las cosas que hicimos, pero. Lo que hizo divertido A este video... no se puede entrar. Cierto. En realidad bueno, no se puede no entrar. Es, es ilegal. No Me mentimos. Es pro, está prohibido el rato. Está en... en pero en, ahora entonces, hay peligro de derrumba. Exacto. Hay peligro de derrumba. ¿no? Eh, pero fue tipo... Está, viajamos Lo que hizo interesante del video que hoy en día es el segundo video más visto del canal. Dato. Dato. Eh, como que fue tipo... Que, que Estamos en tres diferentes departamentos, ¿no? O sea, San José, Colonia y Montevideo en este momento es la cosa de Mike, nos estamos filmando este, este un, un, un video. Me acuerdo que Mike no quería que lo dejas todo porque estaba nerviosa y no le gustaba. Pero bueno, era una batalla. La idea era hacer. Ok. Acá hay cosas para hablar. <risa> eh, <risa> bueno, parece una cosa simple. Pero. Este gano se cayó por la escalera. <risa> sí, vieron cuando son niños y, y les gusta. A mí me gustaba el niño bajar las escaleras. Sentado, tipo andaba, toc, toc, toc, y bajaba sentado. Era re divertido y a mí me salía de mi casa, lo hacía todo el tiempo. Y bueno, para festejar este trickshot, que era el trickshot más tonto de la historia, que era muy pavo, pero bueno, quería festejarlo y quise hacer eso mismo. Y la escalera de Mike tiene un poquito más de espacio entre escalón y escalón y, y reboté demasiado, como que volé. Y y, y y Y bueno, caí, caí mal. Me acuerdo que Mai, por alrededor de dos horas, literal, no paraba de revisar. ¿Y qué filmaba, filmado? ¿No lo quiso poner en el video? No. Y, y gracias a Dios, creo que ese material no existe más. Solo lo que queda es este recuerdo cortado, bueno, por lo bueno. No fue fácil, fue re difícil. Yo casi me muero, yo pensé que me había quebrado la cadera. Mm -hmm. Pero bueno, cosas de. las cicatrices, ¿no? el mundo marcas de oficio, gases de oficio. ¿No? Excepción sí, me gato tengo muy baja, era, era como, reducido, ¿no? Pero, bueno, son cosas que pasan. <risa> o sea, ya está grabando, es que ya hablamos después. Te arroba en ese Sí, no lo voy fue Esta fue la primer outro, o sea, se llama final del video ¿no? Que hice, creo, y fue el uno, no sé si fue de los únicos que hice. Eh, no sé cómo Ay, ¿por Caminando para atrás está sí, sí. Bajando las no, escaleras Bajar las escaleras para mí fue re difícil O sea, era como ir así que. Eh. La ropa colgada Qué Bueno, matters? chicos, sí Nada, si les gustó esto, para como conocernos un poco más Y esas cosas así, dentro de poco, capaz que hacemos uno Con todo el grupo, así que Si les gustó, dejen un me gusta acá abajo Lean la descripción para conocer un poco más de nosotros Y nos vemos en la próxima Chao.